Buen día, buenas tardes, buenas noches estimados participantes del curso EDUCA 3.8 les saluda Miguel Recalde y de paso les doy la bienvenida al, al curso de EDUCA 3.8 en el cual vamos a estar trabajando durante estas tres semanas este video un poco es para presentar el curso ¿sí? para mostrar cómo vamos a, a trabajar dentro de la misma eh, aquí estamos el equipo coordinador yo voy a estar como tutor del curso eh, lo recomendable siempre el primer día es que puedan en este caso leer la, la guía didáctica del curso que es la, la que está acá también para que puedan dar un vistazo al programa del curso ¿sí? y acá eh, para que puedan visualizar estos videos qué les va a ser útil por ejemplo para cambiar su imagen de perfil para que esta imagen que ustedes ven acá dentro de, de su perfil de usuario pueda aparecer ahí eso es algo muy importante en, en, en un curso virtual para que todos nos podamos ver. Eh, lo otro también está el video para cómo uno puede entregar un, en este caso una tarea dentro de este curso en particular y eh, el otro video que recomendamos es eh, para que eh, un alumno en este caso pueda eh, postear sus dudas en el foro o pueda presentarse por ejemplo en, en el foro de presentación. En el bloque cero del curso van a encontrar eh, una serie de tareas que son totalmente opcionales. No hace falta que completen ninguna de estas tareas. Sí es recomendable que lo hagan. ¿Por qué? Porque eh, estas son las, los diferentes tipos de tareas que un docente puede ofrecerle en este caso a sus estudiantes entonces la idea un poco de este bloque cero es presentarle todas las herramientas que tenemos disponibles dentro del curso para que ustedes eh, vayan explorando y para que se den cuenta de todo el potencial que tiene la plataforma entonces por cada una de estas actividades también va a haber un video relacionado para ver cómo poder completar eso y de, de esa manera entonces para que ustedes puedan eh, tener una visión general de, de, de lo que son las actividades en el curso y eh, para que se den eh, cuenta de, de qué herramientas le va a ser útil y qué herramientas no le va a ser útil también en, en en, en el curso donde van a estar trabajando con, con sus estudiantes a partir del módulo 1 que sería este módulo que tenemos acá entonces vamos a trabajar con el, la estructura y organización de un curso fíjense que eh, acá siempre va a haber un comienzo por aquí este es el, el material en este caso que va a estar disponible en el curso este material en, está en, en formato pdf y es un material que nosotros recomendamos ustedes eh, lo, lo, lo, lo puedan descargar en este caso del curso para tenerlo como un material de apoyo entonces eh, nosotros recomendamos que descarguen este material que le den clic acá en descargar y que lo guarden en, en, en su computadora cada módulo en este caso tiene tiene un, una serie de actividades que sí son obligatorias fíjense que acá está la actividad 1 que es para presentarse en el foro por ejemplo yo ya me presenté en, en el foro entonces espero que ustedes también lo hagan está un poco el contenido del foro, cuáles son los objetivos acá están las instrucciones que ustedes deben de seguir para poder completar esta actividad eh, acá también tienen los pasos para poder eh, subir esta, esta entrega Acá eh, siempre van a tener el apoyo eh, bibliográfico en este caso, donde les indica en qué parte de, del material eh, se encuentra eh, los temas relacionados que vamos a ir desarrollando dentro del curso y también eh, los videos que están relacionados sobre esa actividad en particular siempre lo van a encontrar en apoyo. Como les comenté. Eh, Todas las actividades propuestas son obligatorias a partir del módulo 1, en el módulo 2 también siempre van a encontrar el contenido eh, de consulta, siempre van a encontrar los videos relacionados al, eh, a las actividades que vamos a desarrollar y siempre van a encontrar las actividades obligatorias en este espacio donde menciona actividades a distancia. Todo el curso ya está preparado, esta parte ustedes todavía no lo van a poder ver porque está oculto y vamos a ir habilitando durante el progreso de nuestro curso. La modalidad de comunicación que vamos a tener con ustedes va a ser eh, un encuentro semanal eh, mediante videoconferencia, eh, perdón, videoconferencia en el horario de la mañana, va a ser un horario a convenir entre todos para que la mayoría de ustedes puedan en este caso asistir a la videoconferencia En la videoconferencia vamos a, a discutir sobre los temas tratados por cada unidad eh, Vamos a mostrar también cómo plantear la, los diferentes tipos de actividades que se encuentran en el curso Para todas aquellas personas que no puedan participar en la videoconferencia Todos los días en el foro de novedades voy a estar publicando mi disponibilidad Siempre en el horario de la mañana porque es el horario de la mañana Es mi horario como funcionario dentro de la Facultad de Ciencias Médicas eh, va a ser un horario en el cual yo voy a estar eh, conectado dentro del curso ya sea para que ustedes puedan hacerme la consulta en el foro de consulta o si quieren conectarse en este caso eh, con el handout meet que va a haber un enlace permanente dentro del curso entonces nos conectamos y a partir de ahí eh, intercambiamos las ideas entre nosotros bueno esta fue un poco la presentación del curso espero que eh, todos eh, participen eh, activamente dentro de la misma y siempre vamos a estar de este lado para tratar de apoyarlos en lo que se pueda. Nos estaremos viendo en los próximos videos. Hasta luego.